365, 730, 1095 días lejos, cerca, cerca, lejos, las fronteras, las fronteras, la distancia entre los cuerpos, te quiero. te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Tus manos grandes y ásperas me amasan. 5.776 kilómetros. Techo de mero. Atlántico, Atlántico, te escucho infinito, te cruzo, te cruzo, te cruzo, no puedo, no me dejan, tengo que volver a verte, necesito volver a verte quiero volver a verte pero de frente cara a cara brazos que me abracen besos que me besen fotos vídeos cámaras de por medio frívolo todo es demasiado frívolo los recuerdos distantes, ajenos, lejanos, creacios a ser recordados tal cual eran, <risas> tus labios, húmedos y blandos, gruesos y esponjados, bésame, bésame, bésame. Volver a sentir tus labios han pasado 1095 días y seguimos sumando